Buenos días a todos. Eh, bienvenidos a, a la primera mesa redonda, la que tiene un corte eh, eminentemente más jurídico. Eh, disculpadme también eh, por el, el pequeño retraso, aunque bueno, hemos, hemos conseguido recuperar el, el tiempo. Eh, bueno, Esta mesa eh, eh, va a versar o vamos a abordar pues, los principales retos de la privacidad que entendemos que se deben eh, abordar a lo largo del año eh, 2020. Y, bueno, la verdad es que es, eh, me ha tocado moderar una mesa que se puede considerar que es una, una mesa de lujo. Eh, empezando por mi izquierda, eh, tenemos a Ignacio San Martín, que es eh, Data Protection Correspondant de BNP, eh, Paribas, Finance y Arval Y es una persona que, bueno, que eh, ya pues desde el año 2001 me parece que lleva prestando servicios en el, en el grupo CTL, en el tema de privacidad, diferentes puestos, diferentes roles, pero bueno, ya también es una persona... Con, ...con una experiencia ya es un viejo conocido del, del mundo del dato. Eh, a continuación, eh, Ofelia Tejerina, eh, actualmente es presidenta de la Asociación de Internautas... Eh, ...anteriormente y durante bastantes años eh, fue secretaria general, eh, es doctora... ...profesora en diferentes eh, entidades educativas de reconocido prestigio... ...y eh, recibió el, en 2018 el Premio Confilegal eh, confi de GalTech. Eh, pasando a, al extremo eh, de mi derecha eh, tenemos a Antonio Muñoz Marcos, eh, también otro conocido del, del mundo del dato, eh, trabaja en, en Telefónica desde hace ya también, pues me parece que hay unos 23 años, eh, en diferentes eh, puestos y en diferentes eh, com, empresas de, de la compañía. Actualmente es el director de la oficina global de, de la oficina del DPO de, de Telefónica. Y, bueno, pues cuando se habla mucho ahora del rol del delegado de protección de datos, pues sí que es verdad que se dice que tiene que tener un doble perfil, que tiene que tener conocimientos jurídicos, conocimientos técnicos, y la verdad es que eh, Antonio en esto lo cuadra, porque eh, es abogado, pero es ingeniero de telecomunicaciones. ...está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid... ...y en el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones... ...con lo cual eh, sí que es un perfil, eh, eh, que os voy a decir, mixto... ...y, y tiene pues, eh, los dos requisitos, las dos componentes... ...que tiene que tener actualmente un delegado de protección de datos. Y, y a la derecha, a mi lado, eh, Daniel López Carballo... Eh, ...amigo, personal, socio del área de IT, privacidad... ...y protección de datos de, de Ecija... Eh, ...también eh, comparte conmigo el... ...el rol de cocher en, la, en el capítulo de Madrid de la IAPP... ...y bueno, también pues ambos compartimos también... Eh, ...premio de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos en el año 2014... ...y premio de investigación de la Agencia Vasca de Protección de Datos eh, en la quinta edición. Y bueno, pues eh, comenzando ya con, con la mesa... ...porque a mí como moderador pues me toca hablar eh, más bien poco... En primer lugar, pues eh, hemos elegido hablar de eh, la monetización de los datos. Eh, ese debate eh, a favor y en contra, de hecho, pues en la mesa seguramente pues, eh, veréis posturas más conciliadoras y algunas que están un poquito más en, en los extremos que no enfrentadas, ¿de acuerdo? Eh, y, claro, pues eh, se habla mucho de si las empresas pues, pues pueden eh, ofrecernos eh, prebendas, eh, determinadas, pues, eh, por ejemplo, ofertas... Eh, a cambio de, del uso de nuestros datos. Eh, también se habla de que cuando un servicio nos lo dan gratuitamente pues que al final el precio eh, somos nosotros y son nuestros datos personales. Claro, eh, hay la verdad es que hay diferentes maneras eh, o diferentes graduaciones para, para llevar a ello eh, pues eso, pues desde un servicio gratuito que directamente pues eh, puedan hacer o, o, o utilizar tus datos eh, sin más porque te están dando el servicio gratuito, luego podría haber otras eh, cuestiones eh, las cuales, pues bueno, pues a lo mejor te pregunta en alguna ocasión algún cliente, bueno, y si yo ofrezco un descuento de cinco euros, ¿puedo hacer una encuesta para conocer mejor al cliente? Bueno, pues ahí hay, hay, hay aspectos que, que surgen dudas y, bueno, pues eh, realmente muchas veces yo cuando contesto digo, yo mi opinión es esta, pero mmm, a lo mejor otro compañero pues opina de otra manera... Entonces, bueno, pues incluso, de hecho, el otro día eh, se, se publicaba también una, una encuesta a nivel europeo y decía que los consumidores españoles eran los más propensos a que eh, las empresas, las marcas, pudieran utilizar sus datos. Pero eso sí, ligado a que eh, fueran transparentes eh, en el uso y los fines que iban, para los que iban a utilizar esos datos. Y bueno, ya pues directamente, como yo no tengo que opinar y nada más que tengo que dejar que esta mesa de lujo pues opine, pues si os parece empezamos por, por mi queda por Ignacio. Buenos días. Eh voy a primero voy a salirme del guión un momento porque además del agradecimiento lógico eh, hay veces que pensamos en protección de datos y lo vemos de una manera un poco un horror esto es, a quién puede gustar esto de la protección de datos y dónde en, en, en qué aspectos de nuestra vida se materializa y realmente hoy tenemos la oportunidad y quiero en este punto es donde quería salirme del de, Lyon, eh, de eh, comentaros que todos vosotros estáis aquí sentados eh, con una cierta tranquilidad que en muchos casos podéis desconocer o con una tranquilidad bastante más importante de la que en muchos eh, casos podéis desconocer, gracias entre otras cosas a Ofelia y a un grupo de eh, juristas que en un momento dado consideraron que una reforma que se intentó... Te he pillado desprevenida. Una reforma que se intentó incluir dentro de la ley electoral que permitía a, a los partidos políticos rastrearnos nuestros. o bueno, rastrearnos. Eh, recopilar datos de nuestras eh, de nuestras actividades en redes sociales, etcétera, para luego realizar un perfilado y poderse dirigir a nosotros. Eh, consideraron que era que traspasaba los límites de la ley. Interpusieron o prepararon un recurso inconstitucional que le dio la. El Tribunal Constitucional les dio la razón, el artículo 58 bis, creo recordar. Eh, se declaró inconstitucional y, eh, merecidamente, antes de ayer, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos les entregó el premio, y el, un premio merecido. Y por eso creo que en este momento, aunque. Muchos de vosotros no erais conscientes de ellos, pues estáis sentados aquí escuchándonos con un cierto grado de tranquilidad que antes no teníamos. Así que hay aspectos que, en los que se, se materializa la protección de datos de forma muy clara. Sí, era lo que quería decir. Bueno, tenemos aquí... Si me disculpáis, quiero aprovechar para eh, deciros que está aquí un compañero que colaboró en la preparación del, del escrito que llevamos al Defensor del Pueblo y que luego llegó al Tribunal Constitucional, Jorge Herrero, que también se merece este aplauso porque fue uno de los que trabajó duramente en el escrito. No, no la... Quizás lo, que, que quizá lo alucinante fue que fue una, una de las dos medidas en las que todos estuvieron de acuerdo en el Parlamento cuando se votó. No hubo voto en contra. Bueno, eh, dicho esto, eh, de verdad que es eh, la gente que estamos metidos en esto, para mí es un orgullo poder estar con ellos, con Jorge, con Ofelia y, y, y mucha más gente que no está aquí. Monetización del dato. Eh, aquí es cuando ella y yo nos pelearemos. Eh, bueno, para mí creo que, que es un tema que, en el que eh, hay que abordarlo desde un punto de vista frío, no, no desde un punto de vista ético, eh, que también tiene su componente ética. Y yo sí que me encuentro, sí que mi posición personal es de totalmente favorable a una cierta monetización del dato que no supone nunca, cuando hablamos de ello, o por lo menos yo, cuando hablo de ello no supone el hecho de negar servicios eh, sobre la base de eh, si no me das tus datos personales si no me das tú me permites tu traqueo de tu navegación si no me permites eh, determinadas cuestiones no vas a poder acceder a servicios para mí paco lo, lo planteaba de una manera muy clara oye voy a tengo unos servicios contratados y sobre la base de esos servicios y sobre la entrega voluntaria de una determinada información sobre mis costumbres sobre mi forma de actuar voy a obtener unas prebendas que en ningún caso significarán que voy a tener, voy a estar eh, voy a tener una denegación de esa prestación de los servicios si no lo hago eso por una parte creo que eh, hay dos límites uno este el, la parte de desproverlo de de, del aspecto ético si nos centramos en las herramientas que actualmente tendré, tenemos para ello. Y por otra, eh, yo cuando hablo de monetización del dato, hablo de la, de la monetización en interno, en interno de la compañía. No hablo de la recopilación de datos, la creación de perfiles profundos que nos den a todos una característica determinada y luego lo podamos vender a otras compañías. Creo que son dos aspectos diferentes cuando... Que, por supuesto, complementarios, pero que cuando eh, hablas en términos de estar a favor o estar en contra de esa monetización del dato y ese servicio que tú o ese beneficio que tú personalmente puedes obtener, eh, en ningún caso es, bajo mi punto de vista, el hecho de, de traficar o de que trafiquen con nuestros datos. Y por último, y, y, y cedo la palabra a mis compañeros, para mí. Eh, hay cuestiones en las que nos escandalizamos, entre comillas, o, o nos extrañan, pero en realidad ya las hacemos. O sea, ya estamos viviendo en muchos aspectos, eh, a lo mejor no la monetización del dato, pero sí la monetización de otros muchos aspectos que no nos extrañan y no nos parecen preocupantes. ¿no? Y cuando y es un ejemplo muy tonto, por supuesto, pero cuando tú te dice tu banco que domicilies la nómina y... Gracias a esa domiciliación te baja un 0,25 en el variable o te quita las comisiones de las tarjetas. Ya estás eh, comerciando con aspectos tuyos que en ningún caso eh, tienen que tener una repercusión más allá de lo, que, de lo que tú estás dispuesto a ceder con los límites éticos que os comentaba antes. Pues Ofelia, no seas muy cruel. <risa> Qué fama tengo, por Dios. Eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en este, en este foro. Es un honor eh, poder venir a, a esta sala y, además, con, con tantísimos asistentes. Muchas gracias por, por venir. Muchas gracias por el reconocimiento, Nacho, porque efectivamente fue un trabajo duro. Era una norma que permitía a los partidos políticos recabar datos de los ciudadanos, de las redes sociales y conformar con sus ideologías una serie de bases de datos, es decir, clasificarnos según nuestra ideología política. Y bueno, fuimos un montón de gente que nos juntamos para ver cómo podíamos llevar a cabo una iniciativa legal con una campaña de sociedad civil que pudiera dar respuesta a esa inquietud. Efectivamente, la aprobó la mayoría del Parlamento, fue de traca, la verdad, era increíble. Y, y bueno, tuvimos la suerte de que la Agencia de Protección de Datos ha reconocido que efectivamente era un trabajo necesario y que la sociedad civil, como decía uno de nuestros compañeros que dio el discurso, consiguió el primer recurso de inconstitucionalidad tuitero de la historia. Y, y en eso hemos estado trabajando y seguiremos trabajando, porque somos muchos los que tenemos preocupaciones e inquietudes en cuanto a la protección de los datos personales. Una de esas inquietudes, actualmente, es la monetización del dato. Efectivamente, yo no estoy de acuerdo, de hecho, Paco también lo sabe, porque hemos coincidido en más foros, y eh, a mí no me parece que el dato personal pueda ser una moneda de cambio. Y lo digo desde una perspectiva jurídica. Vamos a ver, técnicamente, claro que se puede vender un dato, es muy fácil. Pero además, no vender, yo te dejo mi nombre y mi apellido, lo utilizas como quieras y me das dinero a cambio. O me prestas un servicio, me lo pagas en especie como te dé la gana. Claro que se puede hacer. Si tenemos bitcoins, que no es más que una moneda inventada de cambio, pues podemos intercambiar cualquier cosa a cambio de lo que sea. Eso es lo que se ha visto toda la vida desde el derecho romano en la celebración de los contratos. Yo te doy algo y tú a cambio me das lo que sea, oferta, demanda. Pero hay una serie de dificultades jurídicas para regular esto. En primer lugar, un dato de carácter personal, que es una definición que todos deberíamos tener ya claro, es algo que nos identifica o nos hace identificables. Eh, pero no es lo mismo mi nombre y mi apellido que mis datos de salud mis datos financieros. ¿Qué datos interesan a las empresas? ¿O qué datos me preocupan más que tenga una empresa o que tenga otra? En base a esa preocupación, vuelvo al concepto oferta y demanda. No es lo mismo ofrecer mi nombre y mi apellido que ofrecer mis datos de salud. Por lo tanto, el valor económico de esta información sería diferente. Más allá, yo no soy Cristiano Ronaldo, ni ganas, ni podría, pero efectivamente sus datos de salud valen más que los míos. Ese es otro problema con el que nos podemos encontrar cómo se economiza, cómo se evalúan estos datos. Por otra parte, el dato individualizado, per se, no es moneda de nada. ¿Quién quiere nada más un dato? Ofelia Tejerina. Si estamos hablando de Big Data, continuamente, lo que quieren son muchos datos. De hecho, ya en algunos papers de revistas eh, americanas se ha hablado de eh, nacionalizar los datos. El Estado es el que exige a las operadoras o a las compañías que quieren tener ese Big Data de los ciudadanos, contraprestación económica a cambio de la información de los ciudadanos. Esa era una de las fórmulas. Otra de las fórmulas que se planteaban en estos papers de investigación era el ciudadano como trabajador, como productor. Yo produzco datos personales y tú me das algo. Entonces, cuando hablamos de que somos el producto, en mi opinión somos proveedores de servicios, proveo datos. Insisto, voy a volver al concepto inicial. ¿Se pueden dar datos y a cambio recibir dinero? Por supuesto. Pero ¿hasta qué punto interesa? ¿Cómo interesan esos datos, individualizados o en conjunto? Todo eso es algo que hay que tener en cuenta porque al final es un mercado, es oferta y demanda. Y ponemos todo esto en relación con un concepto que estamos muy acostumbrados a trabajar y es el derecho a la, a la protección de la imagen. La propia imagen. A nadie se le ocurre pensar que alguien no puede firmar una cesión de derechos de imagen. Todos nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión. Por lo tanto, si yo cedo mis derechos de imagen y cobro a cambio, ¿por qué no voy a poder ceder respecto de otros datos de carácter personal? ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional sobre la configuración de estos derechos? Bueno, pues algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque en función de esa configuración jurídica vamos a tener una respuesta a la fórmula contractual que podríamos llegar a emplear. Bien, el derecho a la imagen es un dato personalísimo, o sea, es una protección de un dato personalísimo, algo que se extingue cuando nos morimos. Pero tenemos una ley de protección de la imagen, del honor y de la intimidad personal y familiar, que nos dice que los herederos pueden instar acciones judiciales para proteger esa información de esa persona que ha fallecido. La ley de protección de datos nos dice que los herederos no pueden instar acciones para proteger los datos de los fallecidos. Ya vemos una primera diferencia. ¿A qué se está refiriendo esta diferencia? Pues muy claro, el derecho a la imagen que pueden proteger los herederos no es el derecho fundamental de la persona a proteger, digamos, eh, la evocación social. Este es un concepto jurídico. La evocación social que tienen los demás sobre nosotros, lo que nos individualiza como personas, sino que tienen derecho a proteger lo que afecte al honor, familiar y personal, no el derecho a la imagen. Es decir, una cosa es el concepto de la persona personalísimo como derecho fundamental y otra cosa son los derechos derivados. En este caso hablaríamos de perdón, patrimonializar un derecho eh, fundamental. Dos aspectos diferentes. El derecho a la imagen se protege a través de un recurso de amparo ante el, ante el Tribunal Constitucional. El derecho patrimonial de la explotación de la imagen no. Se protege, además, por, un, por una ley y por canales ordinarios, por los tribunales ordinarios. La patrimonialización, ojo. Esta distinción no, no, es, no es nueva, lleva tantos años como lleva la Constitución en vigor. Tenemos sentencias del año 80, del año 90, los años 2000, siempre en el mismo sentido. Solamente se puede proteger a través de la vía constitucional el derecho personalísimo a la imagen como representación de la individualidad como evocación social digamos con un criterio reputacional para que nos entendamos y la intromisión ilegítima en este derecho es decir, cuando terceros se lucran de la utilización de mi imagen pidiendo la cesación de ese uso y de ese lucro, entonces ahí podríamos ir con recurso de amparo al Tribunal Constitucional ahora para reclamar derechos económicos sobre la imagen, oiga, olvídense esto es un poco lo que pasa con el derecho de autor ¿no? ese derecho a crear sin injerencias y, ...y libremente eh, en un estado de derecho, es una cosa, derecho moral... ...y otra cosa es el derecho a cobrar por el trabajo que hacemos. Pues con la imagen y los datos personales ocurre lo mismo. Los derechos personalísimos que se extinguen con el fallecimiento de la persona... ...y los derechos patrimoniales. Una vez que hemos hecho la distinción, ¿se puede patrimonializar... Eh, en ...la cesión y el uso de nuestros datos personales? Se podría. ¿Cómo? Teniendo en cuenta esa distinción entre el Big Data y el dato individual... Si le cedemos a cualquier operadora el teléfono de María Rodríguez, perdón, el nombre María Rodríguez Pérez y que vive en Madrid, que me disculpe María Rodríguez Pérez, es de aquí que se manifieste, eh, pero no le va a interesar para nada, ni oferta ni demanda, no sirve absolutamente para nada. Quieren conjuntos de datos. Y hay que ver si esos conjuntos de datos, para tener una utilidad lucrativa, requieren de individualizar a la persona. O basta información analítica, datos estadísticos. Eso también habría que ponerlo sobre la mesa a la hora de firmar un contrato de cesión de datos de carácter personal. Hay una figura en nuestro Código Civil que se llama el comodato, que es un préstamo de carácter gratuito. Podría ser algo que oriente ese futuro contrato. Podría ser. Simplemente lo dejo sobre la mesa. Y, por último, me adhiero plenamente, es decir, al informe del fiscal, como hacemos en los juzgados, pero me adhiero plenamente al informe del Supervisor Europeo de Protección de Datos que eh, elaboró con relación de la, la directiva que habla sobre los contenidos eh, audiovisuales, mercantilizar el dato per se, que es un derecho fundamental, que tiene garantías extraordinarias y que nunca se pueden comparar con derechos reales, como puede ser el vender una casa. Yo vendo una casa y me quedo sin ella, por supuesto, pero vendo un dato y no me quedo sin él. Por lo tanto, no se vende la propiedad y no quiero hablar de soy propietaria del dato, quiero hablar soy titular del dato, porque todo depende del título. Y en este caso el título es un derecho fundamental. La cesión y uso también dependerá de la fórmula jurídica que se le pueda dar, para luego exigir responsabilidades. Porque esto que parece mucho rollo, mucho palabra jurídico, hablando en castellano antiguo, resulta que se traduce en quién es el responsable de que yo haya tenido un perjuicio, cuánto dinero le puedo pedir por hacerlo, y qué institución me lo va a garantizar, dónde denuncio, a quién reclamo. Si no tenemos estos pasos previos, claro, difícilmente vamos a conseguir luego las responsabilidades jurídicas que nos interesan, que es cobrar por lo que hacen con nosotros. Gracias. Gracias, Ofelia. Eh, ¿Antonio? Todo tuyo. Bueno, primero, muchas gracias por, gracias por la invitación. Y perdonad la, la voz terrible, eh, no solo es un tema de, de cantar rancheras, Además, es por, por el, tiempo, el tiempo que hace. Eh, así que, bueno, haré, haré el esfuerzo posible para, para comunicarlo, comunicar las ideas. Eh, yo, creo que el tema, el tema, yo creo que es un tema eh, súper candente, el tema de la, de la propiedad del dato, el tema de, de la monetización. A mí me gustaría, y tiene diferentes vertientes, ¿no? Yo creo que una, una vertiente eh, interesante es eh, alrededor de, hablamos de monetización, a mí me gustaría hablar eh, de extracción de valor, eh, como, como eh, habéis mencionado al principio, eh, muchas veces el valor del, del dato eh, no tiene que ver con una monetización o comercialización del mismo, sino que se, ese, ese dato se puede utilizar para procesos internos de eh, calidad, personalización, eh, eh, estableciendo ofertas personalizadas, personalización de contenidos, que muchas veces no tiene que ver con la pura mercantilización de, de la información, sino la generación de, de un valor. Eh, y a veces estamos mezclando ambos conceptos, monetización con generación de valor, y yo creo que, que habría que ver cómo los podemos distinguir. Para una compañía, el tratar la información con eh, la idea de poder ofrecer o mejorar servicios, yo creo que es forma parte intrínseca de la propia proposición de valor de un servicio. La cuestión es cómo podemos trabajar... Eh, en la eh, generación de eh, determinadas ofertas que permitan la compartición de valor asociado a el tratamiento de los datos con otras finalidades que van mucho más allá de, eh, de la propia explotación de servicios. Eh, y generar esa propuesta de compartición de valor no estaría fácil. Eh, primero hay que encontrar ese valor. Eh, en nuestro caso, desde el, el punto de vista de Telefónica, no estamos en ningún caso en la venta de perfiles o en la venta de información personal, eh, lo que estamos es en ver cómo podemos hacer propuestas de generación de valor que puedan compartirse con los usuarios. Eh, a partir de ahí, hay un, hay un elemento muy, muy importante que es eh, eh, cómo puedo establecer esas estrategias de, de, de generación de valor basándose, por ejemplo, en cuestiones como el consentimiento. ¿no? Eh, eh, cuando hablábamos de… y esto es una, una cuestión que ha aparecido con relativa frecuencia y no siempre eh, eh, con un consenso entre todas las autoridades de protección de datos alrededor de… Eh, eh, ¿puedo yo consentir de forma libre ante una propuesta de, eh, voy, voy a utilizar tus datos para esto, si no me los das, entonces no te doy este servicio, eh, o, o no, si no me aceptas estas cookies, yo no te doy este servicio, o te hago un, un descuento en una, eh, una comisión, si me das estos datos para esta cuestión, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que, eh, que el planteamiento de ese tipo de estrategias, yo, yo lo valoro de forma positiva, siempre que eh, seamos capaces de garantizar el consentimiento libre, lo cual, eh, es algo que no es pacífico ¿no? y podemos ver diferentes eh, posicionamientos de Autoridad de Protección de Datos, Austria, el Reino Unido, incluso el Reino Unido con diferentes, eh, con diferentes eh, aproximaciones en función del caso. Eh, yo creo que la estrategia alrededor de ese tipo de propuestas debe venir de un programa global de generación de valor, debe venir de eh, eh, no, que esas propuestas no generen un impacto eh, eh, un impacto muy relevante es decir, nunca tratar datos que sean de, de, especialmente eh, sensibles sino eh, eh, impactos, impactos medidos, deben ser consentimientos granulares, es decir, no es el todo o la nada, eh, deben ser eh, situaciones en las que, en las que no exista una penaliz penalización por no ofrecer ese consentimiento o por retirarlo y en todo caso garantizar sobre todo la transparencia ¿no? que todos sepamos cuando aceptamos Entrar en algún tipo de programa de fidelización, algún tipo de programa en el que se hace algún tipo de compartición de valor con los datos, eh, que estemos entrando eh, en, ese, en, ese, digamos, en, ese, eh, en ese trato eh, con el, el prestador de servicios, siempre con la mayor transparencia posible. Eh, la generación y la creación de transparencia no, no es tampoco una tarea fácil, porque podemos hablar de, de principios generales y principios amplios, pero cuando ponemos luego negro sobre blanco las cuestiones, pues cuando viene la dificultad. Eh, y todo eso englobado en, una, en, en, en buscar la mayor posibilidad de que el usuario tenga, o el, el interesado, todos nosotros como titulares de nuestros datos, tengamos, cierta, <coughs> tengamos ese control sobre, sobre la información. Eh, cuando hablamos de ownership, eh, eh, estoy, estoy con lo que decía Ofelia en, en, el, en el, el Supervisor Europeo de Protección de Datos en el 2015, cuando habla de Data Ethics, hay un párrafo muy, muy interesante que tiene que ver con eso. Es decir eh, Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de ownership, que por un lado está muy bien desde el punto de vista de defender eh, a, a todos los titulares de los datos eh, y poder garantizarles eh, la adecuada retribución por la información que estén, eh, que estén cediendo. Pero, por otro lado, tenemos que hacerlo con la cautela necesaria de no convertir el, el la propiedad, el ownership eh, de un derecho fundamental, eh, con todos los peligros que eso puede tener, en dos sentidos. Uno es la mercantilización de un derecho fundamental y la otra tiene que ver también con elementos asociados a la desigualdad social o a la desigualdad en el tratamiento de los datos. Evidentemente, no va a valer lo mismo el dato de una persona eh, eh, bueno, pues eh, opulenta que el dato el dato de cualquier otra, que estemos en otra situación o incluso en la categoría de datos. Pero fundamentalmente pueden generarse determinadas brechas sociales bastante importantes si apostamos claramente por una mercantilización del dato. Con lo que ese tema, yo creo que, aunque hablemos de ética... La ética, en este caso, yo creo que también es muy, muy relevante. ¿no? Entonces, tenemos que dar pasos, pero pasos eh, prudentes en el tema de la extracción, la compatición del valor, llamémosle monetización, eh, teniendo en cuenta esos efectos laterales que pueden eh, bueno pues pueden afectar muy negativamente a algo que está consagrado como un derecho fundamental y que, a base de generar propuestas de cesión de datos, eh, en el que estemos diciendo, bueno, estamos dotando al individuo de la libertad necesaria para consentir, cuidado también con eso, porque no estamos todos en, la, en, en, en el mismo nivel de información, cuando eh, nos llega una oferta de compartir nuestros datos, difícilmente vamos a poder eh, conocer con todo el detalle necesario cuál va a ser el proceso de esa información y cuál va a ser el valor real que se va a extraer y qué impacto va a tener sobre mi privacidad, ¿no? Eh, hay mucho, mucho relacionado con ese, esa cuestión de la, de la eh, autonomía, individualidad de la persona a la hora de decidir sobre, sobre sus datos, eh, en el sentido lo que comentaba, en el sentido de, de la desigualdad en la información que las partes tienen, eh, en las dificultades de generar la transparencia necesaria, en, en cuestiones como, eh, eh, por ejemplo… El, esa información, el data brokering eh, esa información una vez que desaparece de un, del control de la interrelación directa con un proveedor de servicios y pasa a manos de terceros, en, podemos entrar en una, una situación de comercialización en la que ya hemos perdido completamente el control. Eh, el dato, como bien conocéis, es algo... Eh, hablamos del dato como si fuese un, un conjunto de bits, pero realmente el poder del dato no está, no está en esa información que nosotros cedemos, sino en la combinación de esa información con otra información de la que muchas veces somos ajenos. ¿no? Y ahí es cuando tenemos absolutamente perdido eh, la capacidad de control, la capacidad de decidir eh, y de tener una, una, una idea aproximada de cuál puede ser el impacto en una transacción de este tipo. Por eso yo creo que eh, las propuestas que desde, desde las compañías y desde los responsables de tratamiento se deben hacer deben eh, estar muy medidas, deben estar eh, eh, deben ser conscientes de que deben ofrecerse solo en cuestiones de bajo impacto, que deben tratarse con mucha cautela y que debemos tratar, yo creo, que el respeto de los fundamental fundamentales, en particular el de la privacidad eh, y el impacto que puede tener en, en, otro, en otros elementos tan relevantes como es la igualdad de todos, en el sentido de todos tenemos unos datos y, y la dignidad de la persona no atiende a, a cuestiones de, de, de posicionamiento social. Eh, y cuando muchas veces hablamos de datos personales, estamos hablando de cuestiones de dignidad. Eh, con lo que no quiero dejar pasar ese elemento ético en la discusión. Muchas gracias, Antonio. Y por último, Daniel. Eh, agradecer a a Paco y a la organización, eh, a la IAPP el, y a la universidad, la posibilidad de estar hoy compartiendo con vosotros. Mm, me gustaría, eh, sobre las ideas que han ido saliendo y cuestiones que vamos viendo continuamente en medios de comunicación, una vez que todos fuimos capaces de, de superar ese fin del mundo ¿no? que tuvimos hace dos años, en el que en cualquier momento iban a aparecer los jinetes del apocalipsis, ¿no? eh, recabando datos personales, que íbamos a cerrar empresas ¿no? y que iban a caer multas de 20 millones de euros a cualquiera que... Asumir a determinados riesgos, ¿no? Eh, que terminamos ese año además con, eh, con, con una aprobación de una ley orgánica de protección de datos y garantías de derechos digitales, desde mi punto de vista un puzzle de difícil eh, composición, ¿no? En el que, bueno, pues por unas cuestiones parlamentarias la sensación es un poco que el legislador metió en un cajón desastre todas aquellas cuestiones que tuvieran que ver con datos o no podían tener cabida, ¿no? De ahí... Ese, ese tema que comentaba antes Ofelia eh, de la explotación electoral, algo que, que parecía que conforme a la realidad europea era impensable, pero que lo hemos visto al otro lado del charco, donde Obama en un primer momento mete ingenieros en su equipo y Trump mete más ingenieros todavía. Y es una de las cuestiones que revoluciona el voto para que un candidato que a priori parecía que perdía las elecciones, ganara las elecciones, lanzando ese mensaje no que podía calar a nivel comunidad, sino que tú querías realmente escuchar. Y es cierto que muchas veces en Estados Unidos la realidad eh, supera ampliamente la, a la ficción, ¿no? eh, donde vemos pues, que al propio empleado se le piden datos de salud, donde poco menos que tenemos que entregar nuestra vida y milagros y nuestro testamento al entrar en, en Estados Unidos pero al mismo tiempo tenemos una parte muy garantista, no esa famosa pregunta cuando llegamos a Estados Unidos de si usted piensa matar al presidente de Estados Unidos, eh, que lógicamente todo el mundo dice que no, el que dice que sí, pues posiblemente eh, aparte de mandarle el avión de vuelta, pues eh, bueno, en fin, eh, pero que básicamente es una pregunta absolutamente surrealista que lo que busca es que si matas algún día al presidente de Estados Unidos que pudiera entenderse que tú previamente habías dicho que no, con lo cual dentro de esa configuración de alguna manera o esos agravantes que pudiera haber. Eh, comentaba que hemos vivido eh, cuatro o cinco años de, de hablar de futuro reglamento europeo, incluso en el, en el léxico nos cuesta hablar de reglamento actual y seguimos a veces hablando de futuro reglamento. ¿no? Eh, y con otro futuro reglamento de fondo, eh, que en principio se iba a aprobar el año pasado, el, el siguiente, es decir, que cada X meses vamos hablando de que ya casi está a punto, que es ese reglamento de privacy. Eh, si algo ha puesto de, de manifiesto, yo creo que la nueva normativa es que hemos pasado un sistema absolutamente tasado en el que el legislador nos decía con puntos y comas cómo hacer absolutamente todo. Hemos evolucionado un sistema de cláusulas muy parecidas, ¿no? en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, tus datos van a ser tratados por, para y tienes X derechos, ¿no? y las medidas de seguridad que teníamos que tomar y todo muy, muy, muy tasado a un sistema que reconoce la mayoría de edad de las empresas y de los particulares para el tratamiento de los datos personales. Yo suelo poner un ejemplo muy de andar por casa, eh, y es que cuando mi hijo llega, eh, mi hijo tiene 14 años, y cuando llega el viernes y me pregunta si puede salir, si yo le digo sí, tiene claro que sí, si le digo que no, tiene claro que se va a enfadar con su padre, pero lo peor que yo puedo hacer eh, como padre es decirle, tú sabrás. Porque él se va a meter en el cuarto y va a empezar a pensar qué es lo que ha querido decir papá con ese tú sabrás. Y si algo pone de manifiesto ese reglamento y esa norma es precisamente el tú sabrás. Ya no te dice a las empresas qué está bien y qué está mal, sino que tú tienes que analizar el riesgo, tienes que analizar el impacto con otros derechos. Y esto tiene mucho que ver también con que hemos avanzado también en el concepto de privacidad. Ya no hablamos solamente de una privacidad individual, sino de una privacidad colectiva, donde ese concepto ha ido evolucionando en el, en el propio tiempo. Y aquí se da un paradigma tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético. Queremos privacidad, pero también queremos mejores servicios, queremos cuestiones más adaptadas a nosotros mismos. Cuando vamos a contratar un seguro del coche, eh, a mí no me interesa el seguro marco para todas las personas que ya hemos pasado los 40 años, yo quiero un seguro adaptado a mí, porque hay coberturas que no me interesan o cuestiones que a lo mejor me tienen que penalizar menos o no implicar un sobrecoste. Todos queremos servicios públicos de calidad y lo que queremos es tener un centro de salud al lado de donde vivimos. Y la realidad es que para poder dar servicio y poder eh, esas esos incluso eh, servicios públicos, necesitamos analizar la propia información. Ese estudio de mercado que antes teníamos en ocasiones a pie de calle, ¿no? y que la gente nos contaba eh, pues cualquier película, ¿no? nos pasaba con los estudios y eh, las encuestas políticas, ¿no? eh, cuando bueno, pues que cualquier parecido con el resultado final de las elecciones tenía muy poquito que ver. ¿no? Y ahora esos estudios de mercado se hacen en tiempo real, es la propia persona la que vuelca su información en un Facebook, en una red social, en algún sitio donde está facilitando todo lo que esa persona eh, comparte con, con terceros. Yo puedo saber eh, el nivel social que tiene alguien, dónde le gusta veranear, qué tipo de música, a quién vota... Y no necesito el dato en sí mismo. Hay estudios eh, en Cataluña donde se dice que de la factura de la luz, que yo personalmente soy incapaz de entenderla, podemos llegar a sacar hasta información sanitaria, información de salud, de qué consumo se realiza, si alguien tiene un problema de insomnio, determinadas cuestiones. Eh, Hemos hablado también eh, de la evolución de la norma. Estamos hablando de un derecho fundamental eh, reconocido eh, en la mayor parte de constituciones y hemos evolucionado de una directiva que era como una especie de paraguas que cada uno de los estados de la Unión había transpuesto de una manera completamente diferente. ¿no? Hablamos del consentimiento como, como llave del, del tratamiento y la realidad que tenemos es que hay determinadas autoridades de control y juzgados fuera de, la, eh, de España que decían que el consentimiento libre inequívoco en el ámbito laboral… pues eh, era una pantomima. Es decir, si yo llego a un empleado y le digo, oye, me prestas tu consentimiento libre para tratar la información, el empleado va a mirar al jefe y va a decir, ostras, el derecho de supresión, ¿cómo lo ejercito yo como, como empleado? Si ejercito el derecho de supresión mañana a mi empresa, ¿qué significa? ¿Que dejo de trabajar porque no pueden tratar mis datos, no me pueden pagar la nómina? Es decir, eh, más que soluciones, en determinados casos lo que ha generado es más incertidumbre o trasladarnos la pelota a las empresas, a las entidades, a las administraciones de cómo abordar eh, con una tecnología del siglo XXI, determinados problemas eh, desde el punto de vista jurídico y ético. No tenemos que olvidar que hay un concepto jurídicamente muy claro, que es la autonomía de la voluntad. Hablamos de la monetización del dato ¿no? y, de, y de esa repercusión que puede tener con terceros. claro Una cosa es la información que yo estoy generando, pero yo me paro a pensar y digo, vale, es que Daniel López es dato personal, perfecto, tiene una vida privada, eh, pero también es socio de un despacho. Entonces, ¿cuándo Daniel López deja de ser personal para ser profesional? Eh, una fotografía de un evento, soy personal, soy profesional. Eh, y vámonos al mundo de los autónomos. Es decir, porque al final, eh, a nivel empresa, yo puedo entender determinadas cuestiones, pero cuando yo soy autónomo, la persona que regenta la frutería de al lado de mi casa, que utiliza su móvil personal y lo pone a disposición de su negocio. ¿Cuándo su móvil es personal o es profesional? Y esto lo que implica es que al final no tenemos una definición clara. Es cierto que a nivel de reglamento europeo y normativa, cualquier cosa que me pueda identificar es un dato personal. Y eso lo que ha implicado es que conceptos técnicos que teníamos muy anclados, como el famoso hash, ¿no? conjuntos de números, letras, que yo no entendía absolutamente nada, en el momento que Facebook dice que para realizar determinadas campañas yo convierto tu información en un hash y yo lo comparo con lo que tengo y puede impactar en determinada gente, lo que antes era anónimo, pasa a ser pseudo-anonimizado. La anonimización completa con las tecnologías que tenemos a fecha de hoy, la realidad es que no podemos llevarla, llevarla a cabo. Y, de facto, ya hay eh, una monetización de determinados datos. hablábamos de los profesionales, pero hablamos también de esa cesión, por ejemplo, de derechos de imagen, que también ha salido, de la explotación patrimonial de la imagen, donde es cierto que esa imagen afecta a terceros, pero también es cierto que de alguna manera esos terceros se pueden beneficiar. Es decir, cuando hablamos de monetización del dato, siempre estamos pensando en el eslabón más débil de la cadena, en el de cómo me puede impactar a mí a mi familia, pero nadie se plantea eh, que esto también afecta, por ejemplo, a Roberto Verino que en un momento determinado asocia una marca a su nombre, que también sería un dato personal en un momento determinado, y donde la familia, pues entiendo que no se queja mucho de la explotación de ese concepto de, ese concepto de, de Roberto Verino ¿no? Al final, yo lo que creo es que las reglas de juego tienen que estar claras. Eh, la norma debe adaptarse también a los tiempos que corren. Igual que antes, mi espalda no era un dato personal, eh, yo tenía una fotografía y la realidad es que si yo tenía una camisa blanca nadie sabía quién era yo. Y resulta que determinadas redes sociales dicen que tienen la tecnología para hacer ese análisis masivo de información y aunque suene muy raro y feo, son capaces de identificarme por la espalda, eh, con las implicaciones que eso puede conllevar. Igual que evolucionan los conceptos, igual que evolucionan las tecnologías, la normativa tiene que dar esas soluciones de aportar la seguridad jurídica necesaria. Yo tengo una opinión muy... muy eh particular sobre eh, determinados dictámenes del supervisor europeo y de autoridades de control, donde me da la sensación que eh, falta que se mojen mucho más. Es decir, eh, lo hemos visto con la Agencia Española de Protección de Datos, donde antes dictaba instrucciones de, que eran de aplicación y ha optado más por un concepto de guía, de recomendaciones, ¿no? que es cierto que al final si el que te va a sancionar te recomienda cómo hacer las cosas, pues se entiende que vas a seguir esa, esa pauta. ¿no? Y además más o menos acertadas desde, desde algún punto de vista. Eh, pero la realidad es que en ocasiones lo que nos encontramos es que la autoridad de control, el supervisor europeo, eh, a nivel europeo, lo que hacemos es posponer problemas. Eh, ...recientemente escuchábamos que eh, se decidía posponer todo el tema de regulación del dato biométrico... del reconocimiento facial eh, pues hasta dentro de tres cinco años... Mmm, ...cosa que no tiene mucho sentido desde el punto de vista tecnológico... ...porque dentro de tres cinco años a lo mejor no estaremos hablando de reconocimiento facial... ...nos ha pasado con las cookies que vuelven a ser el terror de nuestras vidas... ¿no? ...nos metemos en cualquier página web y tenemos más texto informándonos de cookies... ...que nadie se va a leer y que todo el mundo va a dar a aceptar directamente... ...con eh, disclaimers infinitos de 45 páginas que, salvo que seas abogado, te dediques a la protección de datos... ...y en ocasiones tengamos mucho tiempo libre, nadie se va a leer... Eh, al final hablamos de esa cookie, pero ya estamos hablando de píxeles, estamos hablando de otras tecnologías que también me permiten, incluso de una manera menos intrusiva, eh, tratar la información. Y esto lo comento porque al final estamos trasladando problemas. Eh, si algo quería ser el reglamento europeo, era una norma que se anticipara al futuro. Y ahí yo creo que se quedó eh, en un camino intermedio en el que no eh, tuvo la capacidad eh, de llegar a mirar eh, de cara a ese futuro reconocimiento facial eh, bueno, hay que verlo, tenemos que ver a nivel público es cierto que en Inglaterra se anuncia ¿no? que la policía ya estaba utilizando cámaras de reconocimiento facial es cierto que sin mucho éxito porque había más probabilidades de que te identificara erróneamente a que realmente fueras tú un delincuente ¿no? eh, la utilización en infraestructuras críticas, determinadas cuestiones pero la realidad es que yo llevo un teléfono móvil que me identifico con mi cara la realidad es que a fecha de hoy para poder entrar en mi cuenta del banco yo me identifico con mi cara y en otros terminales se utiliza mi huella dactilar. Con lo cual, el legislador no puede mirar a otro lado, el supervisor no puede mirar a otro lado y decir, cuando llegue ese río ya lo cruzaremos, cuando ya es una realidad y es una demanda social. Eh, la ética ha evolucionado a lo largo del tiempo y ese concepto de intimidad también ha ido evolucionando desde largo, desde, a lo largo del tiempo. No significa que esto sea una patente de corso, porque al final cuando yo celebro un contrato, y contrato al final, eh, según el Código Civil, son dos partes que quieren obligarse a algo, ¿no? de una forma, el apretón de manos de toda la vida, por escrito, de forma verbal, etc. La información tiene que ser clara y tiene que ser transparente. Y no podemos cerrarnos en algo que nos gusta mucho a los abogados, que es el redactar en tercera persona pasiva y castellano antiguo con todo tipo de disclaimers. Las reglas tienen que estar claras. Y por supuesto tienen que ser proteccionistas, pero no impidiendo que la tecnología y que los modelos de negocio sigan, sigan creciendo. Hemos abandonado ese concepto de pequeña aldea gala, no Asteris y Obelis, donde no se relacionaban con el imperio a un momento de deslocalización completamente y donde los negocios requieren ese componente transversal y un componente mucho mayor. Con lo cual, otro de los retos que tenemos es que las normativas tienen que estar alineadas Oiga, es que mis datos en la Unión Europea aportan una determinada seguridad. Ya, pero ¿y qué pasa cuando yo cojo un avión y voy a, y voy a otro sitio? ¿no? Eh, eso lo que conlleva al final es que, más que una seguridad jurídica, lo que estamos es generando una inseguridad jurídica. Yo soy partidario de que no se debe regular absolutamente todo de una manera absolutamente encorsetada. Se debe primar también esa capacidad de asumir responsabilidades, de ser conscientes de los riesgos, aportando esa, esa seguridad para el propio, para el propio ciudadano. Y, por último, se hablaba de cómo afecta esto una vez que yo me muero. Entonces, es cierto que la protección de datos, ese derecho eh, al honor, etc., eh, se extingue con el propio fallecimiento. Tuvimos un regalo del legislador eh, en medio de esa ley orgánica de protección de datos y garantías de derechos digitales, que no tuvo otro y más, porque no se le ocurrió algo más que, que meter, en el que se habla de que ya no solamente el familiar puede comunicar el óbito, sino que tiene determinados derechos. Y yo no sé si, intencionadamente o no, o fue por un tema de prisas en la redacción de la ley, eh, hay determinados términos, que no se terminan de aclarar. Eh, nos pasaba con las garantías de derechos digitales y ese maravilloso derecho a la desconexión digital, que yo estoy esperando a que alguien desde el Parlamento me explique cómo yo como abogado, como delegado de protección de datos, puedo aplicar la desconexión digital. Si me llama un cliente que está en Plaza de Castilla detenido y me uf, las siete de la tarde, mira… Desconexión digital. Ya si eso, el lunes, martes, tranquilamente, ya me acerco por el calabozo y ya vemos cómo sales o no sales. ¿no? Eh, bueno, en fin, es un, eh, y además, en ese concepto, por ejemplo, habla de representantes de los trabajadores, no habla de representantes legales de los trabajadores, con lo cual genera mucha más indefensión ante la empresa de con quién tengo que negociar esto. Con el, ese, esos derechos sobre los datos e información del fallecido, no me habla de herederos legales. ¿Quién está interesado sobre mi información? ¿Cómo esto puede afectar a otras normas? Por ejemplo, en el sector asegurador. Diga, Mi heredero no tiene por qué acceder a la póliza que yo he dejado, porque mi heredero legal puede ser mi hijo, en el testamento aparecer mi mujer, pero si yo en un momento de enajenación eh, me caía mucho mejor la vecina del tercero y es la beneficiaria de esa póliza… Yo no lo voy a escuchar porque voy a estar muerto, pero a lo mejor genera un poquito de conflicto en ese sentido. Con lo cual, esa parte de interés, eh, esa parte de consentimiento, esos vacíos que tiene la norma, el consentimiento parecía que era la llave para todo. ¿no? Entonces, el 25 de mayo nos aburrimos todos de recibir auténtico spam por parte de todo el mundo, pidiéndonos consentimiento para todo lo habido y por haber. realidad es que el consentimiento era la última ratio, eh, y eso implicaba que si yo te había pedido consentimiento y no me lo habías dado, como ya no podía tener la callada por respuesta a ese consentimiento por omisión, ¿no? el tácito famoso, yo no podía seguir tratando los datos. Y al final, el ciudadano, más que recibir una seguridad jurídica de lo que estaban haciendo las empresas, lo que tuvo es una sobresaturación de protección de datos y de privacidad. Y esto está muy asociado al final al último concepto que dejo encima de la mesa y es que se habla de innovación tecnológica, se habla de innovación en el mundo de los negocios, pero a los que nos dedicamos al mundo del derecho se nos exige también adoptar conceptos de innovación legal. Las mismas soluciones de siempre no aportan más seguridad al propio usuario, con lo cual la reutilización de la información puede ser positiva, la reutilización de la información puede ser querida por el propio usuario que quiere esas cuestiones adaptadas a él mismo, no tenemos que obviar que nosotros podemos garantizar un derecho fundamental, pero tampoco estamos en un estado en el cual tutelemos cada paso y le digamos al ciudadano «Mira, eres mayor de edad, genial, tienes capacidad para vender tu casa, para vender tu imagen, para ceder tus derechos, para mil cuestiones, para decidir sobre tu propio testamento, pero, como estamos hablando de un derecho fundamental», no te puedes salir de este marco, porque ese concepto de libertad de alguna manera podría, podría afectar. Con lo cual, aportando esas garantías, por supuesto, esa transparencia que necesitamos, innovar también en cómo facilitamos esa información sin aburrir al propio usuario y teniendo claro esos conceptos, pero también debe devolucionar de esa economía digital, también debe devolucionar de esos servicios al propio ciudadano. No todo vale, pero sí que debemos de avanzar en esas nuevas reglas de juego vale pues muchas gracias Daniel como habéis visto eh, hay opiniones para todos los gustos y bueno pues eh, vosotros ya os quedáis con la que más os haya convencido sí que eh, completamente de acuerdo en que hubo un, una cuestión de que alguien debía haberse leído el resto del, del, de ese artículo, ¿no? donde hablaba del interés legítimo, que desde mi punto de vista es el menos legítimo de los intereses y que todo el mundo pensó bueno, pues que yo lo justificaba por interés legítimo, pero luego no hacía esa ponderación de, de derechos. ¿no? El concepto de interés público que luego pues, también se ha sacado completamente de, de contexto, incluso con la propia videovigilancia y otro tipo de, de cuestiones. ¿no? Pero hay... Es cierto que la gente vio, también porque todas las noticias que había habido antes hablaba del consentimiento, piedra angular, el único, etcétera, Pero tampoco creo que las autoridades de control hayan ayudado mucho a clarificar este tipo de cuestiones. Eh, una de las cuestiones que salían de nuestra autoridad de control era eh, que poco menos que nos esperáramos porque el día siguiente de la plena aplicación iba a sacar el talonario. ¿no? Eh, que si no teníamos los proveedores regularizados se acababa el mundo. Eh, y si no teníamos los consentimientos regularizados, ojito con lo que hicieras con los datos. Es de todo que la agencia ha ido moderando, gracias a Dios, ese lenguaje y ha ido también entendiendo, y lo vimos también con esas disposiciones, ese, esa norma que se aprueba en mitad de verano, diciendo, bueno, oiga, tampoco nos volvamos locos ahora firmando papeles, que al final no deja de ser el cumplimiento, el papel lo aguanta absolutamente todo. ¿no? Pero creo que a, faltó esa pedagogía, después de cuatro años y dos años hasta la plena aplicación, explicando por parte de la autoridad de control... También es este cierto que ha habido muchas consultoras que han hecho negocio absolutamente de todo y que le decían a la carnicería que tenía que tener un delegado de protección de datos o a un supermercado, porque claro, si ya se intoleran a la lactosa, ostras, estás tratando datos de salud, ¿no? Entonces, que tampoco hay que perder un poco el norte. Eso supuso también un problema para las propias entidades, porque una vez agotada la vía del consentimiento y no tener el retorno de nadie o una tasa muy pequeña, se planteaban, bueno, ¿y ahora qué hago yo con, to con todo esto? No? Si ¿Sí me permites… Sobre este punto que decías y ahondando un poco más en lo que decía Daniel, no solo eh, hubo una cierta falta de pedagogía, sino que incluso en, en un determinado momento la Agencia Española de Protección de Datos sacó un informe eh, a consulta de la, de la AEB, de la Asociación Española de Banca, creo que recordar el 195 del 2017, en el que realmente eh, sí que… Luego, hablando con el autor del informe, su, su opinión o, o lo que él quería expresar era totalmente distinto a lo que realmente figuraba. Pero eso supuso, eh, el, el, realmente sí que supuso el previo al apocalipsis, porque fue cuando realmente muchas entidades y muchas compañías... Eh, se plantearon, real, se plantearon verdaderamente que no iban a poder seguir tratando los datos, no para el desarrollo de la relación contractual, sino para otros fines que ahora todos tenemos clarísimos que están basados en el interés legítimo, como es el marketing de tus propios productos, etcétera, etcétera. Entonces, no solo eh, fue una falta de pedagogía, fue además una especie de psicosis que teníamos o que se había implantado de forma generalizada. Eh, fue una información. Que, de la que todos nos retroalimentábamos bastante eficiente, y fue también eh, bueno una forma de ir aprendiendo y de ir corrigiendo aspectos que ahora mismo tenemos más claros, no todos, por supuesto. Vale, gracias por el, por el aporte. pues Siempre pues el, el formato de la mesa redonda pues, es mucho más dinámico si, si el público pues eh, pregunta desde un primer momento. Bueno, eh, sí que, eh, como en, en, este primer, en esta primera intervención hemos consumido bastante tiempo, sí que os pediría a partir de ahora un poquito más de, de, de agilidad en las respuestas. Eh, voy a unificar eh, dos puntos en, en una misma pregunta intentar, pues eso, en unos tres minutos máximo cada uno, para que quede luego un poco de margen para preguntas eh, contestar. Eh, por un lado, eh, bueno, nos vamos a aspectos ya de, de derecho comunitario. Eh, por un lado, pues mañana es 31 de enero entra en vigor el, el Brexit, se inicia un periodo transitorio, todavía hay que, que, que negociar mucho con el Reino Unido, se habla de que puede ser que consiga en un plazo, en el medio plazo, el, el, la categoría de país de, con nivel adecuado de protección, por lo cual eh, directamente las transferencias internacionales de datos estarían eh, legalizadas eh, sin ningún tipo de, de, de necesidad de garantía eh, adicional. Eh, y ahí, bueno, pues os quería preguntar un poco cómo, cómo, cómo lo veis, si, si se tenía que haber actuado ya por parte de las empresas, si todavía tienen tiempo, si llegamos tarde, eh, si creéis que el, el proceso del reconocimiento del, del, nivel, del nivel adecuado de protección pues es va a ser un, un proceso relativamente rápido y sencillo. Y por otro lado, también, eh, hablando de, de Bruselas, pues eh, ya hace tiempo que presentó la Comisión Europea su propuesta de reglamento de privacy para actualizar la normativa. Eh, de protección de datos en, en esta materia. De hecho, la primera versión decía que entraría en vigor el 25 de mayo de 2018 y las últimas noticias que tenemos es que en diciembre el Consejo de la Unión Europea volvió a rechazar una nueva propuesta de la, de la presidencia de turno y actualmente bueno, pues la presidencia croata, según se conocía hace pocos días, pues ha templado un poquito los ánimos. Bueno, también puedo quería preguntar la necesidad de, de tener, contar cuanto con, con antes con, con una norma o, o, o si creéis que este año todavía no la vamos a tener… ...y luego, pues sobre todo, porque regula aspectos importantes... ...como, por ejemplo, pues todo el tema de, de las comunicaciones... ...entre máquinas, que sería el Internet de las Cosas... Eh, ...por ejemplo, eh, la primera versión de la normativa... De, ...en cuanto a, a tema de cookies... Eh, ...hablaba de que eh, se trasladaba esa obligación... De, de, ...de obtener los consentimientos a los propios navegadores... ...que tendrían que permitirnos parámetros... ...que pudiéramos rechazar que se nos instalaran... Eh, ...ahora parece que no, que se vuelve a, a, a la versión inicial... ...a como estamos ahora... Y encima sale Google diciendo que a partir del año, eh, dentro de dos años, elimina las cookies de terceros. Con lo cual, alguien comentó, utiliza la privacidad para quedarse con todos los datos. Entonces, bueno, eh, si os parece, vamos a cambiar un poquito el orden. Empezamos, por ejemplo, por Antonio. Bueno, la, la primera pregunta, y además, como lo ponemos en la tele, pues estamos todos al día, ¿no? Eh, ayer vimos el, el, el evento del, del Parlamento al respecto. Eh, eh, nosotros sí que tenemos una posición eh, Hoy hemos mirado de forma muy atenta entre otras cosas por los intereses que tenemos en reunido Unido en relación con O2 eh, justo ayer sacó el ICO un, el supervisor eh, eh, británico un, un comunicado al respecto del tema del Brexit eh, no es una cuestión nueva que de repente ahora tengamos que ...plantearnos qué vamos a hacer... Eh, ...con relación al Brexit... ...o al menos no debería ser, ser así... ...desde el momento en que llevamos ya un año... ...viendo, o más de un año... Eh, ...en qué momento va, va a salir el Reino Unido... Eh, ...si va a salir eh, de forma... ...amistosa o no, o sea que no es... ...no es algo nuevo... ...y, y nosotros, y entiendo que muchos... ...de los que, eh, eh, de las empresas que trabajan... Eh, ...con empresas en Reino Unido... De, eh, ...hay algún tipo de movimiento de datos... ...con Reino Unido... Pues han hecho esa reflexión interna, han eso es lo que hemos hecho nosotros, recogidos los, los el registro de tratamiento de datos, identificado. Eh, qué proveedores eh, están localizados en Reino Unido, qué transferencias se pueden estar realizando al Reino Unido. No ha sido una tarea fácil, evidentemente, porque cuando hemos hecho el registro de tratamiento no identificamos eh, en todos los casos eh, el país de la Unión Europea, el Estado miembro al que van los datos en, en, desde el momento en que no era necesario hacerlo así. Entonces, hemos tenido que volver a... a, a a revisar el registro de tratamientos e ir uno a uno haciendo eso. Hemos preparado las cláusulas tipo, hemos contactado con los proveedores. La cuestión que se planteaba es que, claro, el propio proveedor le decía, bueno, antes de firmarte esto, eh, vamos a ver cómo termina la canción. ¿eh? Con lo que eh, de, se quedaba todo en el último momento de, de, del proceso. Eh, ¿Cómo lo vemos ahora? Pues ahora tenemos el periodo transitorio este hasta el final del 2020. Eh, se ha consumido mucho mucha porción del proceso transitorio derivado de todas estas idas y vueltas, con lo que el periodo transitorio puede quedar justo, y no creo que sea un tema solo que quede justo por tema de protección de datos, sino por temas de libre circulación de, de fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que es posible que volvamos a ver el Día de la Marmota, eh, no dentro de mucho tiempo, pidiendo una prórroga de el, el, eh, del periodo transitorio. Eh, Ciertamente hay una declaración política eh, en la que las partes se comprometen a disponer de una eh, decisión de adecuación dentro de ese periodo transitorio, pero habla de endebus y todos, si nos dedicamos al derecho, sabemos lo que significa eso, ¿eh? Eh, mejores intenciones y... y sobre todo cuando encima hemos consumido parte del tiempo en, en estas idas y vueltas, con lo que probablemente volveremos a hablar de una prórroga. ¿Qué pasa? Que en el Reino Unido ahora mismo la prórroga no puede ser porque hay una declaración del Parlamento prohibiendo prohibiendo esas prórrogas, con lo que habría que volver al Parlamento británico para eliminar esa prohibición. Bueno, o sea que vamos a seguir viendo, viendo este tipo de cosas ahí. Eh, durante este periodo del 2020, pues, viviremos más o menos cómodos con la actual eh, regulación y cuando esté terminando, pues nos tendremos que plantear otra vez el enviar las cláusulas tipo a nuestros proveedores y que en este caso no las firmen. Eh, más las cuestiones asociadas a la representación en el Reino Unido. De, de, en nuestro caso, eso no va a ser un, un, un problema, pero puede serlo en, otros, en otras circunstancias. Con lo que, bueno, seguiremos con esa indefinición y seguiremos volviendo a hablar de prórrogas, prórrogas, prórrogas. En relación con, con la e-privacy, desde el, el punto de vista del operador de, operador de comunicaciones, hay un artículo más relevante que otros, no solo el tema de las cookies, sino en nuestro caso el tema del de, tratamiento de datos, de metadatos o datos de tráfico, eh, es que está en el artículo 6 del borrador de la e-privacy. Eh, la situación actualmente, después de siete, que se dice pronto, siete presidencias eh, trabajando este tema, como has comentado, eh, la, en la última reunión del Consejo se, se echa para atrás el, el último borrador de la presidencia finlandesa la presidencia, hoy, justo hoy hay una reunión de, del Working Party de Telecomunicación del Consejo donde la comisión va a exponer la situación de la directiva de privacidad y lo va a hacer con la idea de decir, oye, o me aprobáis esto ya o voy a apretar en la transposiciones de la, en la aplicación de, de, de la directiva, o sea, la, la comisión va a seguir insistiendo en que en que esto tiene, hay que solucionarlo. También es verdad que la propia comisión tiene diferentes perspectivas sobre lo que hay que hacer, en función de cuál sea la dirección general de, que nos toque. ¿no? Pero, ciertamente, la, la Dirección General del Mercado Interior pues, ha mostrado su, eh, su insistencia en que, eh, bueno, que se, salga, se salga de este impasse con una solución que pueda dar satisfacción a todas las partes. Por lo que tenemos entendido la... la la presidencia croata se va a poner en contacto con todos los Estados miembros, representaciones de Estados miembros, a partir de, de mediados de febrero, durante febrero, y con la idea de sacar, sacar un texto en eh, marzo, que si en vez de ser marzo puede ser junio, eh, estamos hablando de cosas así, e intentar tener aprobado en el Consejo en junio un, un borrador, que luego habría que empezar un triálogo con el Parlamento, que sería ya cuestión de la presidencia alemana. Estaremos en la octava presidencia. Eh, cuestiones eh, relevantes y que, eh, bueno, pues nosotros públicamente hemos manifestado. El actual, el actual borrador es un borrador bastante satisfactorio, pero ya no solo es un tema de interés comercial, es desde el punto de vista jurídico. Es un, es un, un borrador eh, el que está hecho a base de, de retazos de casos concretos. Cada vez que había una nueva mmm, nuevo nueva eh, propuesta, había un caso de uso nuevo que había que regular, con lo que si cualquiera tiene interés en ver cómo no se, no es un best practice de, de, eh, de eh, redacción normativa, pues eh, que, que pille el, última, el último borrador de ley privacy, porque se va a dar cuenta que cuando está leyendo algo que no entiende, realmente lo que tiene que entender es el caso que está detrás de eso, y no siempre es evidente. Eh, con lo que eh, nuestra posición es que hay, hay que ir a un modelo basado en principios, más alineado con el Reglamento General de Protección de Datos en lo que sea posible y que eh, se traten exclusivamente de aquellos temas que son eh, específicos y relevantes desde el punto de vista de las comunicaciones y se deje el resto de cosas a la normativa del de, al, al, al RGPD, que para eso está. Y sin olvidar que hay una cosa y hay un invento fantástico desde el punto de vista de de, de, digamos, de, de eh, diseño a futuro, que es el, la gestión orientada a riesgos. ¿no? Y el GDPR apuesta por eso. No estoy tan seguro que los documentos que aparecen de determinadas autoridades de protección de datos vayan en la misma, en la misma línea. Pero eh, la, la orientación a riesgos es, es la clave de éxito en la adaptación de la normativa a cualquier... Elemento, cualquier nueva tecnología, cualquier nuevo producto o servicio y cualquier, eh, digamos, challenge que pudiese haber en el futuro en relación con. incluyendo reconocimiento facial y cualquier otra cosa. IoT, etc. Etcétera, etcétera. Si nos centramos en casos de uso concreto que se van ocurriendo a medida que van pasando los años en el borrador, pues nos encontramos con esta situación. Hay que ir a modelos basados en principios, en los que haya una apuesta clara por las responsabilidades de las empresas a la hora de reflexionar y valorar los riesgos que pueden estar generando en materia de privacidad y cuáles son las medidas que imponen para mitigarlo. Y no eh, cerrar de, a cal y canto eh, esas posibilidades de manera que sea el propio legislador el que decide cuándo un tratamiento eh, in, in, incurre en riesgo y cuándo no. Eh, en definitiva, si queremos ser competitivos a nivel, a nivel, eh, a nivel internacional… Eh, que no solo los europeos tengamos las reglas, sino que también tengamos la tecnología y los datos en el mundo de la inteligencia artificial debemos ir a modelos en los que, se, se, que sean capaces de adaptarse a los retos que vienen. Y como tengo que ser breve, me queda ahí. Gracias Antonio. Ignacio. Muchas gracias. Yo voy a intentar ser muy conciso. A diferencia de, de Antonio lo que decía de cómo abordar la cuestión del Brexit desde una gran compañía con proveedores, intereses, eh, filiales, etcétera, en Reino Unido, eh, nosotros lo abordamos no desde el ROPA, no desde el registro de actividades de tratamiento, sino desde el, el listado de proveedores, lo cual eh, ha sido todavía más arduo y, y, desde luego, no ni siquiera todavía… Eh, yo me atrevería a afirmar que cualquiera de las compañías tiene el 100% de seguridad de que a, a, a un día a vista estemos con, con todos los proveedores eh, perfectamente identificados sobre, sobre que, bueno, basados en Reino Unido y, y sobre los que habría que actuar. ¿no? Periodos transitorios a mí me dan mucho miedo porque son como grandes, grandes pausas, grandes eh, jardines en los que descansar. Tenemos el ejemplo del periodo transitorio para adaptar las cláusulas de encargo de tratamiento en España. Todavía seguimos con ello, aunque todavía nos queda, pero todavía cuando te piden eh, algún tipo de reporte desde tu central, en nuestro caso en Francia, todavía seguimos diciéndoles, no, no, pues tenemos tiempo, no hay problema. Entonces, los periodos transitorios, al final, efectivamente, como, decimos, como decía Antonio, se alargan. Y, y son como un bálsamo eh, o una especie de trampa al solitario que nos hacemos nosotros mismos. Y ojo que no digo que no sean sol, eh, necesarios porque en casos como este son absolutamente necesarios. Y luego existe una, eh, una, una, un, un, una posición de equilibrio barra desequilibrio bastante importante cuando vas a negociar o a, a incluir eh, cláusulas en determinados contratos con determinadas compañías, que eso ya es una parte y es una parte más graciosa todavía. <coughs> en general, quitándole hierro al asunto no puede ser tan grave cuando nuestros parlamentarios ayer estaban cantando en el Parlamento Europeo eh, una, una antigua canción escocesa, pero no, no es, es, es broma. Eh, a mí en, todo, en todas estas cuestiones lo que más miedo me da, eh, si hablamos de cookies o hablamos del reglamento de privacy o hablamos de todas estas cuestiones de protección de datos y de, de sobre todo, algunas de las cuestiones que ha dicho pa eh, Daniel cuando su hijo le, pide, le dice si, si, va si puede salir o no. A mí cuando los míos me dicen si pueden salir o no y les digo, vosotros veréis, no he terminado la frase y ya se han ido, eh, tengo que aprender de ti. Eh, a mí lo que me preocupa es, como se decía antes en la intervención, que nos, eh, nos centraban, en su momento nos centramos en el consentimiento y en su momento nos centramos en la información y creo que confundimos la información con el exceso de información. Y, bueno, ahora se está trabajando para esas herramientas que daba el reglamento para tener unos iconos normalizados, etcétera, y una información más clara, pero sistemáticamente, cuando nos poníamos a, a, a, a trazar las nuevas cláusulas que teníamos que aplicar, nos encontrábamos con que un contrato normal y corriente de cinco páginas, eh, la cláusula la, sobre protección de datos, te podían ocupar dos folios y medio, y eso me parece que es inadmisible y me parece que a efectos en relación... También hablando sobre la información que se debe ofrecer en el tratamiento de las cookies cuando navegamos, seguimos confundiendo la información con el exceso de información. Y seguimos confundiendo la necesidad de, eh, didáctica de, de, de hacer que el público conozca qué es lo que puede hacer en cada momento con eh, cubrirnos las espaldas a base de grandes cláusulas. Y grandes palabras que realmente no aportan eh, la información que, que de verdad deberíamos perseguir. Este es el miedo que yo tengo con el respecto a, a, a, fundamentalmente, un tema que en, que, en el que he estado últimamente trabajando, que es el de las cookies, que es el, el al final irnos dentro de mi, de mi organización, quiero decir, eh, es irnos a, a, a avisos de información que nos creamos que van a, a, a salvaguardar todas las actividades que realizamos, cuando en realidad no estamos ni siquiera respetando el, realmente el espíritu que se persigue con la norma. Gracias. He sido breve. Gracias. Sí. Gracias. Eh, Daniel. Mucho más, más breve. Eh, de las cuestiones que, que planteabas... Eh, si en el corto plazo se va a aprobar el reglamento de privacy, creo que es en la que más me puedo embojar, que creo que es no y además con mayúsculas, negrita, comillas, eh, porque esto ya lo hemos sufrido en otros procesos, eh, que hablamos de futuro, futuro, futuro, y cada, eh, como bien comentaba Antonio, cada, cada texto no tiene nada que ver con lo anterior, y al final acaban siendo como una especie de puzzle, de difícil encaje, que luego nos toca a los demás cumplirlo, que es la parte que muchas veces el legislador que está en su despacho no, no se da cuenta, y además tenemos ejemplos de esto eh, unos cuantos, cuando a alguien se le ocurrió que teníamos que llevar un registro de acceso a los datos en papel, creo que no había pisado nunca en un hospital, porque estudiamos que apuntar cada vez que un, alguien coge una historia clínica cerraríamos el, el hospital eh, con respecto al Brexit eh, llevamos tiempo hablando de él y es cierto que no debería de pillarnos de, de sorpresa también es cierto y aquí hay que tener en cuenta un poco la, la, la mentalidad hispana, que también tuvimos dos años para eh, adecuarnos al Reglamento General de Protección de Datos y esto fue un año de prisa y corriendo en muchos casos eh, de que no llegó ¿no? cuando teníamos dos años de, sabiendo qué es lo que venía por, por delante yo creo que hay un problema de inseguridad jurídica para, para todos. Eh, es decir, eh, siento ser el tremendista eh, pero y tomando un poco el, el simel de, del cine, estamos eh, ante, ante, una segunda, ante una secuela de otra película que ya habíamos vivido antes, que era el Safe Harbor. ¿no? Eh, y donde muchas veces la parte de tratamiento de información se utiliza para algo completamente diferente. Es decir, al final, lo que impedía el aprobar ese privacy seal, esa versión mejorada, que sigue teniendo los mismos problemas que tenía el Safe Harbor, pero con otro nombre diferente, era la negociación de un tratado, de un tema comercial de Estados Unidos y Europa. ¿no? Eh, porque al final, eh, inteligencia puede seguir accediendo a la información, Estados Unidos no va a cambiar su política de seguridad nacional, con lo cual los problemas que teóricamente existían, parte de ellos los seguimos arrastrando. ¿no? Y con el tema del Brexit, la sensación es un poco la misma. Eh, ¿Qué hacemos como empresa? Regularizamos esas transferencias internacionales de datos, que no sabemos si lo van a hacer o no. Es decir, porque al final se entiende que la lógica lo que dice es que diga, si Inglaterra adecuó su normativa al Reglamento General de Protección de Datos, y hecho fue de los primeros países que dio ese paso, si el ICO eh, ha sido la autoridad de control que más pedagogía ha realizado, es decir, cuando yo estaba en un proceso de adecuación o estaba asesorando a clientes o incluso actuando como depido del propio despacho, si quería clarificar algún concepto, eh, aparte que las autoridades de casa, pues a lo mejor no era el sitio adecuado, y me iba al ICO que al final son los que más pedagogía, más cuestiones realizan. Entonces, si esto era válido antes, ahora no lo es y tenemos que pasar por un proceso de adecuación y adquirir ese nivel adecuado de protección conforme a la normativa europea. Y que aquí las versiones son un poco contradictorias, porque la opinión de la Unión Europea es, no, usted se pone a la cola. Claro, ya cuando es una realidad lo que dicen es no, vamos a adoptar ese periodo de negociación transitorio y qué hacemos las empresas mientras, que fue lo que nos pasó con el Safe Harbor. Nos volvimos todos locos a firmar cláusulas contractuales tipo y X tiempo después de repente apareció el Privacy Shield donde las empresas se adherían y entonces dónde está el problema y todas las cartas que enviaba la Agencia Española de Protección de Datos a todo el mundo para que regularizáramos o acabáramos con proveedores, etcétera. Y aquí, además, tenemos un valor que, que no se ha comentado eh, en muchos, en muchos eh, medios, etcétera, pero que es una inseguridad jurídica absolutamente manifiesta para las empresas. Y es que estamos hablando de basar los tratamientos y las transferencias internacionales de datos en unas cláusulas contractuales tipo que emanan de una directiva anterior que no, tiene, que no está a fecha de hoy, no es aplicable, que está derogada, con lo cual no aporta la seguridad jurídica necesaria que me implica el reglamento. O sea, yo estoy firmando un documento, que me dice que usted y yo vamos a tratar los datos, perfecto, es genial, que se basan en una norma que no existe, genial. Y eso me aporta un montón de seguridad jurídica. Bueno, pues a lo mejor tenemos un problema y es que todas esas transferencias que estamos regularizando en base a eso, en algún otro momento nos tocará pasar por esa nueva película de terror que es cuando se aprueben de verdad las cláusulas contractuales tipo del reglamento. ¿vale? Eh, y luego, simplemente apuntar dos, dos cuestiones con el, tema de, eh, con el tema de cookies, reglamento de privacy, etc. Eh, completamente de acuerdo en las cosas que se han planteado en la mesa. Es decir, información no significa aburrir al usuario. Y sobre todo porque además en 47 páginas de, de política, la realidad es que el usuario puede estar diciendo que ha matado a Manolete eh, y al mismo tiempo que un consentimiento. Esto, a modo anecdótico, nos pasaba en una jornada que nos invitaba a la Agencia Española de Protección de Datos. Ya el representante de una entidad de estos relojes inteligentes ¿no? que, que llevan el control de nuestra vida, que nos dice cuándo respiramos, cuándo nos levantamos, todo ese tipo de cuestiones. En mi casa el que manda el reloj directamente. ¿no? Bueno, pues esto es lo que decían, es que no había ningún problema en materia de privacidad porque la primera cuestión era que Obama lo utilizaba. Bueno, pues a que le deje tranquilo eso, genial. Y la segunda era que en su política hablaban de un consentimiento. Y es cierto, tú la política y decía que en cumplimiento de la normativa en aquel momento eh, consentías en el tratamiento de tus datos personales, con... Muy bien. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que alguien que estaba en esa, en esa jornada tuvo eh, el momento de leerse el resto de páginas hasta que llegó a la página número 35, eh, poco menos que en latín y en gerundio. Y entonces había una afirmación muy curiosa que decía que el usuario cede el uso eh, y explotación de sus datos personales información generada más allá de su muerte hasta el día del juicio final. No es, no es muy coherente, ¿no? Esto, eh, alguna, alguna página web, eh, ironizando sobre todo este tema de la información, lo incluía directamente en su, en su política de privacidad y su política de cookies, ¿no? Donde ponía, después de todo, ponía, y eh, el usuario eh, nombra heredero universal de todas sus propiedades, etcétera al responsable del tratamiento y la gente aceptaba. Porque la realidad es que nadie se leía eso. Con lo cual, está muy bien hablar de un reglamento de privacy, está muy bien aportar seguridad jurídica, está muy bien todo ese tipo de cuestiones, el día que lo tengamos y a ver el resultado final eh, que, que se genera de todo esto, pero la realidad es que ese sistema al final tiene que ser aplicable por las propias empresas y entendible por el propio ciudadano. Porque al final el ciudadano tiene la impresión de que todo el día se habla de privacidad, todo el día se habla de protección de datos, de cookies, etc., no le aporta ningún tipo de valor, o él cree que no le aporta ningún tipo de valor, no aprueba ningún tipo de trazabilidad tampoco en esos consentimientos y tratamiento de información para el propio la propia empresa. Y, y un claro ejemplo, y ya con esto termino, eh, antes de que Paco me apague el micrófono, eh, que básicamente es eh, determinadas páginas web de, de contenidos para adultos. y conozco el ejemplo, pero en ese tipo de páginas web lo primero que encuentras es un disclaimer que dice… ¿Es usted mayor de edad? Si no es mayor de edad, por favor, abandone. Y estoy convencido que la mayor parte de adolescentes de este país abandonan la página. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor eso también tenemos que, que reflexionar sobre ello. ¿no? Muchas gracias, Daniel. Eh, Ofelia... Titulares. Sí, breve y práctico. Respecto al tema del Brexit, yo creo que no debería haber ningún problema en que se reconozca este país como eh, es que se le dé ese título de adecuación a la normativa, porque hasta ahora se supone que había de cumplir y estaba sometido a, a, a todas las normas que, que vienen regulando los tratamientos de datos con Inglaterra y creo que eso ya debería estar establecido y que no tendría que haber ningún problema. Para darle ese reconocimiento. Me preocupa la práctica porque efectivamente se puede ir a peor. Esto es como cuando nos dicen, si sí, ya tienen todos los datos sobre mí, ¿qué más me da lo que hagan? No, mira, es que pueden ir a peor. Por eso hay que poner normas. Y en este caso me voy a referir al Face ID, que ya se ha comentado, la, la identificación facial y las cámaras de reconocimiento en las calles. Nos escandalizamos de lo que ocurría en China, eh, después ha seguido mmm, Inglaterra, con que en Londres se van a establecer cámaras por todas las calles de reconocimiento facial, y después, gracias a Dios, nos encontramos noticias como eh, que la Unión Europea va a prohibir el uso de cámaras de reconocimiento facial en las calles durante cinco años al menos, hasta sopesar los riesgos. ¿Por qué? Porque hay riesgos. Hace muchos años, y hablo a lo mejor hace más de 10 años, le dijimos a la Agencia de Protección de Datos Catalana, y hablo desde la Asociación de Internautas, que eh, la huella dactilar no era un dato inocuo, que era un dato de carácter personal que debía ser protegido con los más altos niveles de medidas de seguridad. Se nos dijo que era un dato de nivel básico, que no pasaba nada por poner tu dedito y entrar en las instituciones con la huella dactilar. Año 2016, Reglamento de Protección de Datos Europeo huella actilar, dato biométrico, alta protección. Hombre, pues ya tardaron en ver que eso tenía problemas. Tiene problemas el iris, tiene problemas el reconocimiento facial, etc. Con lo cual, no me preocupa tanto la normativa y la adecuación, con el Brexit me preocupa que la práctica todavía vaya peor. Y respecto al e-privacy, es un, una norma que pretende ampliar el, el alcance y la protección hacia la intimidad, no solo la protección de datos, con lo cual en ese sentido está bien. pero... Eh, lo hace también consciente del problema del Big Data, de esa base de datos que podemos distinguir en tres partes. La base de datos como estructura de datos organizados y clasificados, que tiene una titularidad, Ley de Propiedad Intelectual, Derechos de Géneris, bien, está protegido. Tenemos además el contenido, y como decía en el artículo de, de, de Economist, hablando sobre el petróleo de los datos, que está un poco ya desfasado, eh, las recetas o los ingredientes, la base de datos, la estructura, la receta, estructurada, ordenada y clasificada, quién es el titular, quién es el autor, quién tiene derechos y sobre los ingredientes, que serían nuestros datos, quién puede tomar decisiones sobre ese control. ¿Qué es lo que interesa al Big Data? ¿Qué es lo que interesa a la empresa? ¿Qué es lo que viene a proteger un poco el e-privacy? Realmente la receta. No tanto el dato porque eso ya tiene otras derivadas. En este sentido, creo que mmm, el libre puede ser eh, un avance, pero claro, hay que conciliar tantos intereses de ese equilibrio que hemos hablado sobre la mesa entre los intereses de eh, que funciona una sociedad organizada, los intereses de las empresas, eh, los derechos fundamentales, que nunca son absolutos, etcétera. Ahora bien, vuelvo una vez al inicio. Lo cómodo y lo útil y lo estupendo y maravilloso de lo moderno y lo progresistas que somos con la tecnología no implica que estemos exentos de riesgos. Y en eso tenemos que seguir trabajando juristas y técnicos. Muchas gracias, Ofelia. Sobre todo por la brevedad. Bueno, quedaría algún minuto para alguna pregunta del público. No sé si tenéis alguna... un día, porque es que realmente yo creo que parte de... Esto es más, tal vez para los que estamos en esto ya lo sabemos, pero que hay muchos estudiantes, de lo cual me alegro. Ay, perdón, lo siento. Pero el culebrón eh, que representa es que es tan complicado porque hay muchísimas contradicciones, de hecho, con la, con la regulación y lo que se supone que es una just specialis es que cuando se apruebe, yo no sé lo que va a ser, pero va a ser peor que lo de los cookies. ...y vamos a tener, bueno, pues el Culebrón no ha hecho más que empezar... ...entonces yo creo que solamente eso ya... ...pues si un día pudierais hacer una, una jornada solo de eso... ...dará para una y tal vez más. Ha vale. anotado el reto. ¿Alguna pregunta más del público? Vale, pues sí sí Bueno, pues eh, paramos durante un cuarto de hora... ...vale, eh, y entonces a las doce y cinco volvemos... ...tenemos una, una charla muy interesante...